¡Aquí, mocoso! ¡Lotería de Hazelnut! ¿Cómo que no encuentras el boleto? ¡Vale 50 millones de dólares! ¡Es hora de despertar! ¡Gracias a y ¡Es viernes! ¡Pepi! ¿Y estás levantada? Es fácil levantarse en viernes. Bien, baja rápido a desayunar. Prepararé panecillos de caritas sonrientes. ¿Tarea de matemática? Sí. ¿Ciencias? Sí. ¿Lista de muchachos lindos? Sí. ¿Estudiar para el examen de historia? ¡Eso no! ¡Ay! ¿Por qué no estudié para el examen? Ya solo me falta estudiar para el examen de historia. ¡No se vayan, porque ahora empieza el Maratón de las Locas Gemelas Shenanigans! ¡Es noche de mil diversiones! ¡Ah, sí! Ese examen es parte de mi calificación final. ¿Y ahora qué harás? ¿Cuál es la combinación que siempre uso para hacer ese vómito falso? ¿Vomi falso. Mostaza, harina de avena, polvo de curry, maíz mezclado... Ahora quédate en la cama. Y usa esto si no puedes llegar al baño. ¡Mamá, estaré bien! ¡Ve a trabajar! Ay, no hay nada como un fin de semana de tres días. Si estás bien, ¿por qué no estudias para el examen? ¡Ja! ¿Bromeas? Para eso está la noche del domingo, para estudiar para el examen que no hiciste el viernes. De recolector de basura a millonario. Hoy está conmigo Carmine Lutz, el nuevo multimillonario de la Lotería de Hazelnut. Armand, ¿qué planeas hacer con tus ganancias? Le daré a mi cuerpo un baño de oro. ¡Vaya! Parece que alguien se siente mejor. Me alegro. Sería una vergüenza estar enferma en sábado. Aquí, mocoso. ¿Cómo que no encuentras el boleto vale 50 millones de dólares? Es hora de despertar. De pie, dormilona. Es hora de ir a la escuela. Mamá, hoy es sábado. <risas> Lamento arruinar tu sueño, Pepi pero es viernes. Baja rápido a desayunar. Prepararé panecillos de caritas sonrientes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es viernes. De nuevo, un fenómeno sobrenatural como este generalmente ocurre por una razón. Tal vez el universo intenta decirte algo. ¡Sí! Tal vez deberías salir de la cama del mismo modo del que me acosté. Tal vez no debiste fingirte enferma para no hacer el examen. ¡Ah! ¡El examen! ¿Cuál es la combinación que uso para hacer el vómito falso? Mm. Vuelve aquí, mocoso. No ¿Cómo que no encuentras el boleto? Vale 50 millones de dólares. Es hora de despertar. No. No ¿Otra vez? ¡Para, para, para, para, para, para, para, para! para. Mamá, um, tienes que ayudarme, el viernes se está repitiendo oh. una y otra vez, recolección de basura, la señora McLean gritando, el boleto de lotería, estamos atrapados en un espacio de tiempo, o ¡Oh, un agujero de gusano, no deja de ser viernes. Ahora vuelve a la cama y yo iré a llamarle al doctor, tal vez solo necesita supositorios. <susión> ¿y ahora qué hago? Podrías estudiar y hacer el examen de historia mañana, ya que volverá a ser viernes de todos modos. ¿Estudiar? ¿Y desperdiciar un fenómeno sobrenatural perfectamente bueno? Estas cosas no pasan todos los días. Esto debe tener algo bueno. Oye... Ayer este reloj era polvo de fosi y ahora... ¡Ja, <risas> Puedo hacer lo que quiera y aunque lo arruine no importa porque mañana será viernes de nuevo. ¡Ja, <risas> no lo hagas! <risas> El peine mágico de consuelo. ¡Ajá! <risas> helados congelados. Tráigame el gran helado mortal. ¿Estás segura? Uh -huh. 50 bolas de helado de mantequilla. ¡Rápido! Ah. Oh. ¿Cómo que no encuentras el boleto? Vale 50 millones de dólares. Es hora de despertar. 3, 2, 1. ¡Para, para, para, para, para, para, para, para! Baja rápido a desayunar. Prepararé panecillos de sí, caritas sonrientes, lo sé. Sí. Estoy aburrida. ¿Aburrida? Te rapaste la cabeza, te hiciste maestra en karate y has superado varias marcas de velocidad. Si estás tan aburrida, podrías tratar de estudiar para tu examen. No podrás evitarlo para siempre. ¡Ah! ¿Que no? ¡Oh! ¡Vuelve aquí con mi diario, mocosa! ¡Oye! ¡Oye! <risa> <risa> ¡Vuelve aquí, mocosa! que no encuentras el boleto? ¡Vale 50 millones de dólares! ¡Ya no lo soporto! ¡Haré lo que sea para detener este día! ¡Incluso haré ese tonto examen! ¡Pero no has estudiado! ¡No me importa! ¡Para, para! No. Oh, ¡Pepi, ¿a dónde vas? ¡Hago panecillos de caritas sonrientes para desayunar! Decir Peperán, que nunca te había visto terminar un examen tan rápido. Debes haber sentido mucha confianza en tus respuestas. No, ni siquiera estudié. Seguramente reprobaré, pero estoy harta de que diario sea viernes. Perdón. Nada. Me alegro de haber hecho ese examen y mañana finalmente será sábado. Quieren venir a mi casa a ver televisión? Claro, iremos en la mañana. Adiós, viernes. Hola, oh, primer día del resto de mi vida. Aquí, mocoso. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no puede ser! ¡Para, para, para, para, para, para! para Ay, ¡Ya pa, basta! Pa, pa. ¡Por favor, ya basta! ¡No vuelvas a cantar esa canción infernal nunca! No. ¡Y jamás quiero volver a comer panecillos de caritas sonrientes! <ríe> ¡McLean! ¡Usted solo es una gritona como el resto de su miserable familia! ¡Vuelve aquí, mocosa insolente! ¡Usted no encuentra su boleto porque lo tiró a la basura! ¡El recolector tiene sus 50 millones de dólares! ¿Ah? Hola, Peperán. ¿Por qué estás afuera en pijama? ¡No me ¿Ah? fastidies, Nikki. ¡Tú crees ser mucho más lista que todos los demás! ¡Pues ya estoy harta de eso! ¿Me oíste? ¡Harta! No creas que no estoy harta de ti también, Kamalani. Tú y tus incoherentes gimoteos artísticos ni siquiera tienen sentido la mitad del tiempo. Helados congelados. Puedes reírte, Trinket. Solo eres una baratija, igual que todos los demás. ¿Cuándo? Esa, ¿Quién? Vanessa, formen oraciones completas. Ya no es tierno. Constance, eres torpe. Gwen <ríe> eres una escamosa. Stuart, eres ¿Eh? simplemente horripilante. Y Pete, ojo rosa, estás enfermo. Oh, wow. <risa> Pero... De acuerdo, creo que exageré un poco, pero nadie recordará nada mañana. De todos modos, seguirá siendo viernes una, otra y otra y otra vez. ¡Vuelve aquí, mocoso! Ah. ¿Pepi? Lo sé, lo sé. Tengo que levantarme y desayunar. Hiciste panecillos de caritas sonrientes. Me dijiste que no querías comer más panecillos de caritas sonrientes. ¿Acaso recuerdas lo que te dije ayer? Ojalá pudiera olvidarlo. ¡Entonces ayer fue sábado y no viernes! ¡Hacer el examen funcionó! ¡Gracias al universo! ¡No volveré a posponer nada! No soy la única persona que recuerda lo que dijiste ayer. Algunas personas quieren verte. ¡Ven aquí, mocosa habladora! ¡Hola a todos! ¿No creerán que lo que dije era en serio, verdad? Uh, de acuerdo. Um, déjenme aprovechar esta oportunidad para disculparme. Solo espero que todos puedan perdonarme. De corazón. ¡Ya deja de hacer drama! Una de tus disculpas patentadas para toda ocasión no servirá esta vez, Peperán. De acuerdo, ¿qué tengo que hacer para que todos me perdonen y lo olviden? ¡Tengo una habitación que necesita pintarse! ¡Necesito evadir mis impuestos! ¡Mi inodoro necesita ser frotado! Este fue el peor día de mi vida... Me alegra que haya terminado... ¿Pepi? Algunas personas quieren verte. ¡Ven aquí, ¡Ah! mocosa la!